Dentro de esta acción que estamos llevando a cabo en este internacional extremadura de relacionar los derechos humanos con canciones, eh, yo he elegido el artículo número 3 que dice textualmente que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Para presentar el derecho a la vida y yo he elegido la canción Al Alba de Luis Eduardo Auter y aprovecho este vídeo para hacerle para rendirle un homenaje. Esta canción fue compuesta y escrita por Luis Eduardo en los últimos años del franquismo en España y concretamente en el año 1975. En un primer momento se la pasó a su amiga Rosa León que la cantó, que empezó a cantarla y aunque en un principio pudiera parecer solo una balada de amor sus versos contenían un claro mensaje contra la pena de muerte. Eh, Rosa, cuando empezó a cantarla eh, le dio un significado muy político y años más tarde, cuando Ed Luis Eduardo Aute se apropió de nuevo de ella, eh, hizo que se convirtiera en una canción que hace homenaje a los últimos fusilados del, fran del franquismo y es un referente en la lucha contra la pena de muerte, pena que desgraciadamente existe aún en muchos países. En el momento que se compuso esta canción existía la censura en España, por lo que muchos cantantes, poetas, en definitiva artistas, tenían que hacer malabares para incluir en sus letras mensajes protesta y que por consiguiente pudieran pasar la, la censura, pudieran pasar los filtros del régimen de aquel momento. Esta canción es fruto de la historia y hablando de la desesperación de una, de un enamorado, consigue transmitir un mensaje a favor de la vida, de la libertad y de la seguridad de todo individuo. Es una canción cargada de metáforas y de versos con doble significado, sin duda una poesía que contiene un mensaje para el mundo. Sin más, y haciendo un llamamiento a la abolición de la pena de muerte en aquellos países que aún existen, os animo a escuchar y a descifrar los mensajes ocultos de esta canción Al Alba, de Luis Eduardo Aote.